Entonces, estamos con el compañero Lehan Mora, sí. aquí en uh, la ciudad de Huaspam. Entonces, Lehan, quizás podría explicarnos un poco de, de, de, del origen de los problemas de las, las llamadas invasiones de Cheren. Bueno, yo soy preside, el presidente del gobierno territorial indígena de tuitas Barraya. Como se puede dar cuenta que en nuestro país, en, en las zonas donde están viviendo eh, están viviendo los pueblos misquitos, están divididos. La región está dividida en territorios, en diferentes territorios. Precisamente aquí en este municipio, que es Huaspan Río Coco, que se hace frontera con Honduras, pues en ese municipio hay siete eh, gobiernos territoriales indígenas. Pues Uno de los cuales es el territorio Huanquituit-Tasvare, donde estamos ahora mismo aquí, que esta es la oficina de, del gobierno territorial de Y de momento, pues yo soy el que presido. Eh, hago la función de, de presidente territorial y hoy estamos aquí y, y me, gustaría, me gustaría explicar sobre la situación eh, actual que se viene dando y la situación del pasado también eh, el por qué el porqué a estas alturas están dando eh, eh, unas imágenes que no son reales unas imágenes que no son reales de acuerdo a la, a la situación real que hay. Eh, el problema ahora mismo, eh, nosotros, el, el Wankitui, hay como cuatro, sí, cuatro comunidades que están bajo medidas cautelares. ¿Por qué surgen medidas cautelares? Porque supuestamente... Eh, de la Corte Interamericana. Sí, efectivamente. Eso que hace cada tres meses en Costa Rica, por las, de, de, de, de las medidas que tiene en la Corte Interamericana. Pues es por el problema eh, de la invasión de las tierras indígenas que, está, que han venido ocurriendo desde, un, desde hace ya varios años. Y como consecuencia de la venta de tierras, de, o sea, de las comunidades indígenas, que han hecho los mismos dirigentes de la comunidad. No, la comunidad no, había, hay una organización indígena que están los líderes ahí, hace más, casi más de 30 años ya, entonces esos, eso es, eso es yatama. Yatama. esos líderes fueron los que empezaron a vender tierras, nosotros tenemos documentos que soportan que ellos fueron los vendedores. ¿Quiénes compraron? Pues la gente del Pacífico, que ellos no tienen tierra, entonces empezaron a vender, empezaron a negociar y de ahí es donde surge el problema de la invasión de las tierras. Ahora vienen a invadir las tierras comunales y la gente de la comunidad también se quedan sin tierra y ellos están esperando para que, pues que hagan algo. Entonces nosotros como gobierno territorial ahora mismo estamos trabajando duramente en coordinación con todas las instituciones que hay aquí en el municipio, en la regional también, con el gobierno regional y con el gobierno central también, porque hay unas leyes que nos respalda, que nos respalda. Eh, en la ley 445 se habla donde, donde se habla sobre los eh, derechos de los pueblos indígenas, cómo, cómo administrar y esas cosas. Eh, y luego, pues nosotros de acuerdo a eso, amparando la ley que, o sea, que nos ampara, eh, nosotros estamos actuando para minimizar esa situación que se está dando. Y hasta el momento sentimos como que hemos, mmm, como que hemos detenido. La invasión que venía dando, pues hemos detenido eh, porque aplicando esa ley pues nosotros estamos llevando a la cárcel, pasando por un, por un proceso judicial, llevamos a la cárcel y acaban condenando por tres años y, y así es como estamos intentando pues, suavizar la situación y, y más adelante pues, llevar a una solución ya pacífica, que no haya confrontaciones ni nada. El tema del territorio aquí en Nicaragua eh, es una cosa nueva para nosotros, más que todo para el pueblo indígena, es algo nuevo. Pero el gobierno actual que ha hecho para nosotros es como una cosa eh, bien acertada. Porque antes ese derecho nosotros no lo teníamos. Ahora con, con la nueva ley que han sacado, ley 445, donde nos ampara, pues esa ley nos protege. Nos protege. Y empezaron a trabajar en el, para, o sea, para hacer las divisiones territoriales. Y llegó un momento, pues tenía que pasar por unas fases... Y ahora mismo estamos en la última fase, que es el saneamiento. Entonces, ahí es cuando llega, es donde produce el negocio de las tierras. Entonces, llega un momento como que paraliza, como que paraliza. Y ahora mismo estamos en esa etapa de saneamiento. Precisamente hace tres semanas que hemos estado teniendo una reunión en el gobierno regional, con todos los territorios, presidentes territoriales, que dentro de poco, pues ya vamos a empezar a trabajar en el tema del saneamiento. El tema de saneamiento, ¿qué se refiere? Están eh, intentando manipular a la gente para que vaya a producir confrontamientos con los que están invadiendo. Ellos piensan que el saneamiento es algo que tiene que llegar a enfrentar con los invasores. Eso es lo que ellos. Eso es lo que están en, y nosotros no estamos por esa vía. Y eso sí lo llaman autosaneamiento. Eso es, a eso le llaman, a eso le llaman autosaneamiento. Pero nosotros, como gobierno territorial, estamos trabajando por otras vías, por vías legales. Y estamos haciendo coordinaciones para empezar a, ya a, a, a carilear, porque los mojones ya están. Mojones territoriales, cada territorio ya tienen puesto sus mojones, sus coordenadas. Hoy la tecnología está tan avanzada que nosotros desde aquí lo vemos por dónde están ubicados. Y ya estamos ya con planes de empezar a trabajar los carileos y, y con eso nosotros sabremos en qué posición estamos eh, tan, tanto que dice con eso ya sabremos que cada comunidad en cuál en cuál zona está y en cuál territorio pues por dónde ha pasado los cariles y esas cosas entonces estamos como he dicho estamos en la última fase de saneamiento que es la, los carileos los, eh, los linderos interterritoriales y esas cosas entonces eh, ahora mismo estamos en ese en ese etapa efectivamente que yo me recuerdo bien que en 2015 ha habido eh, enfrentamientos los, los misquitos y los que vienen invadiendo. Pero eso ha ocurrido por la misma situación que se viene dando los opositores, están insistiendo para que haga autosaneamiento, entonces la gente de la comunidad pues se levantan, van y hacen enfrentamientos y luego pues persiguen y, y así produjo, me parece que ha, ha habido como cuatro o tres, tres fallecidos, algo así. Pero desde esa fecha, hasta, desde 2015, eso ocurrió en 2015 de año, o sea, mes de septiembre. La, la Desde esa fecha hasta el momento, la situación. Aunque hay rumores, la, la aunque hay rumores la, para, para que la gente estén allí asustados sí. y luego hacer un informe falso y llevar a la Corte Interamericana. Pues cosa, son cosas que se vienen dando hasta el momento en una situación de tranquilidad, que no hay enfrentamientos ni nada. Y yo recuerdo muy bien que el año pasado, en mes de febrero, en la comunidad de Santa Clara ha habido un accidente doméstico, dentro de una, casa. de una casa. Hay una famosa foto de una niña. Efectivamente, en una niña, donde manipulaba dentro de la habitación un chico de 13 años, manipulaba la pistola de su padre, salió la bala disparado, y perforó por aquí y salió por aquí. ¿Qué, qué han hecho cuando ocurrió ese accidente? Pues los manipuladores de la información, ellos se encargaron de divulgar a través de eh, medios eh, eh, informativos, ha sacado por Facebook y diciendo de que han aparecido un montón de hombres, 200 hombres atacaron a la comunidad y, y nosotros desmentimos totalmente, cosa que no era verdad. Fuimos a la casa, en la de, de, entrevistamos con la gente incluso visitamos el sitio donde ocurrió todos falsos, pero esa información lo divulgó a nivel internacional como si fuese algo, cosa que no es sí. verdad incluso hoy podemos ir a, eh, eh, si vamos a la comunidad podemos ir a hablar con la madre también sí, de la correcto, niña, que es lo que ocurrió, sí, nos puede decir sí. la verdad, entonces son situaciones que vienen manejando nosotros casi estamos luchando día a día eh, intentando demostrar la verdad de tantas informaciones falsas que están diciendo y nosotros intentamos demorar la verdad porque nosotros no no andamos con, con men, men, mentir a la gente Y en su opinión um, compañero uh, usted siente que se va mejorando, que se va uh, resolviendo este problema aunque sea de manera gradual sí efectivamente eh, yo lo que estoy viendo durante este año 2020 que ya llevamos sobre 11 meses eh, estos 11 meses que llevamos, eh, vemos como que la situación se va, se va mejorando y la, los comunitarios también se sienten un poquito más seguros, no como antes porque nosotros desde el momento que hemos empezado a pasar por la vía judicial a la gente que a veces cae en nuestras manos, entonces ve, ve como que hay una presión de manera legal entonces, la, la gente, los invasores que estaban también están retrocediendo, como que retroceden del terreno, y la gente, viendo eso, vemos como que se sienten más o menos, más, más seguro, más seguro que diga. Y ahora mismo estamos trabajando bajo esa línea. Este año ya está terminando, finalizando, y el año que viene, si continuamos con, con, con es, por esa misma línea, creemos que tenemos la plena seguridad de que la situación, la tensión que hay, irá bajando más y más hasta llegar a una solución ya definitiva. Hay dos puntos más, que nosotros, como territorio, el 10 de junio, el 10 de junio de este año, pues, hemos convocado una reunión en la comunidad de tiquia donde fuimos de aquí representantes de la institución, por ejemplo, más que toda parte del juzgado. Fueron dos, dos eh, el, el juez municipal y luego, pues, el otro, el defensor del pueblo también. Fueron dos de aquí. Y la policía nos acompañó y todo. A la comunidad de Tiquiam invitamos otras comunidades que forman parte del territorio, los que están más cerca, porque ellos también ven el peso. Invitamos a los líderes comunitarios, incluso invitamos al otro territorio, líderes o sea, de otro, otro territorio, que está al lado, amasado. Entonces invitamos ahí y sentamos a hablar, y los invasores también lo invitamos. Había como 28, 28 personas que vinieron de ahí. De los, los, sí, de los, los llamados sí. colonos. Colonos, sí. Lo invitamos y nos sentamos ahí debajo de un árbol, empezamos a plantear la situación real que hay, porque ellos saben muy bien que están dentro del terreno donde no le pertenecen. Le planteamos y hemos demostrado que por dónde, cuál es la vía más adecuada para salir adelante. Es pues una vía mmm, negociada, que no a través de enfrentamiento ni nada. Hemos hablado y llegamos a un acuerdo de que, eh, porque hay personas que llevan ya varios años en ese terreno y ese terreno donde están ubicados lo consiguió porque otro territorio lo vendió otro territorio accede a vender, pero es un terreno que está dentro de otro territorio. Sí. Entonces, es una situación un poco complicada. Entonces, hablamos con ellos y precisamente este miércoles que viene, te han planificado para ir a ya sentar una base, ya para someter a otro tipo de tratamiento, que es el arrendamiento. Cosa que todavía nosotros como territorio Wanquitui no damos ese paso, pero viendo la situación, para aliviar un poco tenemos que dar ese paso. ¿Por dónde? Pues por donde vemos que es factible para dar, para dar un inicio, para empezar a crear una situación más tranquila y, y, y, que, y que sea más duradera, que no haya conflictos. En esa situación estamos. Eso es una cosa. Y lo otro, eh, cuando terminó la guerra, en años 90, eh, había muchos excombatientes que vinieron de la guerra que necesitaban tierras y donde trabajar y esas cosas, entonces, ahí al lado de Tasbaraya, más al fondo donde hace la frontera con otro territorio, ahí el gobierno le concede una parte grande del terreno para cada excombatiente 50 manzanas, o sea una superficie bastante extensa, entonces le dieron, ya lleva 30 años eh, en, total sería, en total, sería más de 20 mil manzanas, por ahí. Sí, por ahí, sí, sí. O sea, tierra selvática, virgen. Entonces, no están trabajando, pero sí que los líderes, aquel, aquel entonces, los que, eran, los que estaban al frente de todo, eh, ahora mismo en toda esta etapa, vemos que ellos están negociando vender la tierra a esos colonos. Vender la tierra. Entonces es una situación que se va creando que tampoco el territorio huanquitui no, no le viene bien porque. Eh, Entonces es un problema histórico. Es un problema histórico, sí. Es un problema. Pero son cosas que está, está, está dando dentro del mismo, de la misma, o sea, etnia mismo. Entonces, pues esa es la situación que se está dando y. Y nosotros como territorio también estamos bastante celosos con la ley que tenemos. Esos excombatientes consiguieron ese terreno, pero siendo de, siendo de otro territorio. Siendo de otro territorio, y, pero son cosas que a lo mejor más adelante iríamos viendo cómo, cómo llegar a, una, a un entendimiento con los dueños de ese territorio que, este terreno que, que le han dado. Porque son gentes que no pertenecen al territorio, sino que son de otro territorio, Correct. según las normas de, de cada territorio. Por ejemplo, por lo menos nosotros en Huanquitui tenemos el estatuto que ahí, ahí si viene, aunque sea misquito pero de otro territorio, si vienen a vivir aquí, lo consideramos como terceros. ¿Qué significa? Pues no son legítimos del territorio. Como un extranjero va a otro país, sí. alguien va a otro país, ahí se siente pues exactamente. Sí. Entonces, ese tipo de personas también... Mmm, también le considera, eh, lo valora de una manera tal los auténticos lo valoran de una manera tal como dueños legítimos del territorio entonces, el problema que tenemos con, con ese terreno de los excomandientes eh, la mayoría son de otros territorios entonces son cosas que... son misquitos pero son son son, son, sí. son cosas que a lo mejor entre, entre nosotros llegaríamos a un entendimiento de, de qué manera podemos ir resolviendo pero ahora mismo eh, lo tienen en negocio lo tienen en negocio para la venta entonces para nosotros sería otro problema también Correct. más añadido de lo que ya hay sí. no queremos que crea otro territorio eh, con o sea con medias cautelares sí. pero estamos y, viendo como que hay alguien que está incidiendo para que haga eso para crear un terreno más amplio para met meterlo en medidas cautelares entonces sería justo decir que las mismas personas que gestionaron o procuraron gestionar las medidas cautelares, cautelares son parte de las, de, del grupo de personas que crearon el problema, en primer lugar. ¿Sería justo decir eso? Así funciona. Ahora, la gente que entiende sabe de dónde viene el problema. Nosotros lo entendemos. Pero la gente a nivel de la comunidad, ellos no saben. Por eso es que lo cogen a los comunitarios, lo manipulan, sacan una mentira. Por ejemplo, tema de la venta de tierras, que yo he visto el vídeo que sacó Lottie. Que está hablando de cada gota de sangre, no, cada libra de carne que vende a Estados Unidos es una gota de sangre de los misquitos. Cosa que es totalmente falso. Es totalmente falso que ella no sé cuál es su objetivo para divulgar tantas mentiras. Porque es algo que no, no tiene, no, no, no en, concuerda con nada, nada real. Nada, para nada. Son cosas que no, no, no, no está bien. De, de decir, o sea, una mentira de tal magnitud. Compañero, entonces, ¿podría explicarnos un poco de, por ejemplo, este problema histórico del polo de desarrollo de los excombatientes de Yatama? Entiendo que está muy cerca algunos de los comunidades de su gobierno territorial. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, eh, como he dicho anteriormente, eh, eso está en zona de tasbarraya eh, Zona norte, Tasbarraya tiene dos zonas, zona norte y zona sur. Entonces, si vas por la zona norte que entras por la primera comunidad que es Miguel Vican, Miguel Vican, que está en el llano, y luego sigues avanzando 10 kilómetros más abajo, ya adentrando, está la comunidad de... De, de Capri, de Capri a dos kilómetros y medio, está otra comunidad que se llama Polo Sirpi. Eso sí que está, o sea, la gente, o sea, los comandadores están ahí. Y luego más abajo hacia el sur oeste, está Polo, Polo Tara. Ahí, ahí es donde están eh, ubicados los terrenos de los excombatientes que le han concedido. Sí, ahí están. Entonces, toda esa zona que abarca... Más, si va más abajo, ya encuentra con la o sea, con, eh, zona sur de baraya okay. que la última comunidad que está es, se llama Wisconsin. Entonces casi pasa topando con, con, la, con, la, con la tierra comunal de Wisconsin, por ahí está. Entonces toda esa franja, toda esa franja está cubierta por, por la zona de Polo Laquiatara. Entonces ahí es donde, como te he dicho antes, eh, Ahí es donde están intentando los dueños del terreno que le han repartido 50 manzanas por cada excombatiente. Ahí es donde ellos quieren pues, hacer negocios. Algunos, no todos, algunos. Quieren hacer negocio, ponerlo en venta o, o lo que sea, pues en arrendamiento o lo que sea. Entonces ahí está ocurriendo el problema. Sí. Entonces el proceso de saneamiento, con ese proceso de saneamiento correcto, usted espera poder resolver también ese, ese problema histórico. Eso esperamos. Esa es la esperanza que tenemos. Sí. Después de finalizar los carileos, o sea, interterritoriales, porque hasta el momento, como venimos viendo, eh, los mojones han colocado, pero los carileos no están definidos. Entonces, el problema está allí. Entonces, por eso es que queremos empezar desde ahí. ¿Puede explicar qué es un caril, carileo? Ok, perfectamente. Eso. Son. Por ejemplo, un país con otro país se divide. Se divide. Por ejemplo, España con Francia tiene, un, tiene sus, sus fronteras territoriales. Pues exactamente igual. El territorio Guanglutuí hace frontera con otro territorio, Liaubra, que está un poquito más arriba del río Coco. Entonces, corre territorio Guanglutuí, todo lo que se refiere a la frontera desde que sube del río Coco hacia adentro, hace frontera con el territorio Lía Obra. Entonces, los mojones, cuando hicieron la división territorial, las divisiones territoriales pusieron los mojones. Los mojones son puntos de puntos referencia. Puntos de referencia, puntos de corneas que tienen ubicados. Un mojón, un, un, sí, interterritorial. Entonces, los mojones están. Entonces, ahora mismo lo que hace falta, como he dicho, estamos en la última fase del, del saneamiento, es eso limpiar, o sea, abrir camino de un mojón a otro, para que sea visible y que, y que, cada, uno, y que cada uno sepa por dónde, por dónde pasa. Yo me refiero a eso, cuando digo Karim, es eso. Okay.